Queso a las finas hierbas. Cheese o fine herbs. Queso fresco. Soft cheese. Queso para untar. Cheese bread. Queso curado. Hard cheese. Queso semicurado. Semi-hard cheese. Lonchas de queso. Cheese slices. Surtidos de queso. Cheese platter. Queso de bola. Dutch cheese. Queso tierno. Tender cheese. Gratinado de queso. Cheese o gratin.